¿Qué tal amigos de bebés Victoria? Hoy vais a ver un nuevo vídeo de una silla de paseo. En este caso es de la marca italiana Inglesina. Es el modelo Nau. Su peso es de tan solo 7,2 kilogramos y la capota es extensible. Además, tiene una ventana de ventilación para poder ver al bebé desde la parte de atrás. Inglesina Nau es una silla de paseo ligera que puede llegar a soportar hasta 22 kilogramos. Su reclinado se hace con cinta de forma muy sencilla con una sola mano y te permite multiposiciones. ¿Qué queremos que la silla sea más fresquita? Nada sin problemas, es tan fácil como recoger la tela de atrás para que así tenga todo un espacio de ventilación super grande. Esto resulta muy interesante en los meses más calurosos para que nuestro bebé siempre vaya fresquito. Como podéis observar en el vídeo, la barra brazos es extraíble total o parcialmente, en este caso en el vídeo la extrae de un lado. Y también, como podéis ver, el reposapiés se regula de forma independiente al respaldo. La silla de paseo NOW incluye de serie la barra brazos, la cesta de la compra de gran capacidad y, como no, la silla de paseo con la capota. En términos de comodidad, a la hora de plegarla esta silla es una pasada, ya que se hace con una sola mano y el plegado es un descubrimiento, pues tiene un plegado automático que hace de ella una silla cómoda y funcional, además como podéis observar en el vídeo se mantiene de pie plegada. Así es como nos gustan a nosotros las sillas de paseo en bebés Victoria. Como podéis observar en el vídeo, cuando se pliega se queda puesto un seguro automático. Cuando lo desactivamos, podemos abrir la silla con suma facilidad. Por favor, no olvidéis suscribiros a este canal y darle a la campanita. Ahora, como podéis ver en el vídeo, se demuestra la amortiguación que tiene la silla Nau en la parte trasera. También, por cierto, la incorpora en la parte delantera. Esto resulta muy cómodo los días que salgamos a pasear por terrenos adoquinados o por sitios irregulares. Ahora procede a sentar la silla y nos la muestra desde atrás para que podamos ver entre las dos ruedas la pastilla de frenado. Es de fácil activación y se hace solamente pulsando con un pie, resulta extremadamente cómodo. Aparte de su excelente maniobrabilidad, podemos extraer las ruedas traseras. Esto se hace muy fácilmente y resulta muy práctico y funcional. El interior de la silla en la parte del respaldo es bastante confortable. De altura tiene 48 centímetros y de anchura llega hasta los 32 centímetros, resultando muy cómodo para los niños más grandes. Para ser una silla tan amplia y confortable resulta extremadamente ligera, ya que tan solo pesa 7,2 kilogramos. Esto es muy cómodo para movernos por la ciudad sin ningún problema. Si queréis comprar la silla de paseo de Inglés Sina Now, podéis mirar en el link de abajo del vídeo y podréis acceder a nuestra tienda online bebésvictoria.es. Ahora en el vídeo os vamos a mostrar cómo quedaría un bebé que utilizamos para hacer prácticas de porteo de aproximadamente 3 años. Mide más de 85 centímetros y pesa más de 15 kilogramos. En este caso se ve cómo le ponen los arneses de seguridad de 5 puntos que se regula cada uno de forma independiente. Resultan muy cómodos y sobre todo nos ofrecen seguridad para nuestro peque. Como se puede observar en el vídeo, resulta más cómodo desactivar la barra apoyabrazos de un lado y así podremos acceder a los arneses con mayor facilidad. Esto resulta muy cómodo y práctico. En Bebés Victoria entendemos que ver al muñeco nos da una idea de cómo quedaría. Ahora veréis cómo pone la capota extendida, tumba la silla del todo y sube el reposapiés. Coloca la capota en la parte trasera y se va. Hasta luego amigos. ¿Qué incluye la silla de paseo NOW? la propia silla de paseo, la barandilla apoyabrazos extraíble total o parcialmente y la cesta de la compra. Recordar, la silla de paseo NOW de Inglesina llega a soportar hasta 22 kg. Gracias amigos por ver este vídeo de Bebés Victoria y saludos hasta luego.